Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a enseñar una cosa que yo tampoco, yo no la conocía, pero me ha encantado el concepto, es una pasada y, y bueno, lo quiero enseñar porque creo que os puede servir a muchos, igual que, que me servirá a mí de aquí en adelante porque, vamos, la de problemas que me habría ahorrado el conocer esto. Damos la vuelta a la cámara y os lo cuento. mirad, ¿qué os imagináis que puede ser esto, estas piezas. Tienen agujeros, no es un cavity, para aquellos que estéis diciendo esto es un cavity, no, no, no, no es un cavity, además mirad qué forma tiene, se montan uno en, encima de otro las piezas, porque esas piezas de aquí se dan la vuelta y se colocan, o se colocan esto encima y luego se da la vuelta. Pues esto, ni más ni menos, es para hacer depósitos modulables, tal como os lo digo. Eh, voy a ir al otro lado, que ya tenemos los depósitos montados, y os cuento para qué nos sirve esto. Pero yo creo que si no lo conocíais, igual que me pasaba a mí, eh, os va a gustar. Vamos a ello. Mirad, aquí tenemos un depósito completo ya he montado 35 litros de depósito ¿y por qué es interesante el sistema? pues ni más ni menos porque es un depósito que no necesitamos transportarlo entero sino que es un depósito que se monta en obra con aquellos módulos que os acabo de enseñar sí, sí, tal cual mirad, ahí abajo todavía se ve ah, ahí abajo ¿vale? ¿veis cómo están las piezas? vale, pues a base de montar estas piezas puedes hacer un depósito todo lo grande que quieras y con la forma que quieras, incluso escalonado. Imaginaros lo que te ahorra el traer un depósito de estas dimensiones hasta una obra en la que tengamos malas carreteras o calles estrechas o simplemente el coste de traer este depósito eh, con transportes especiales y todo este tipo de cosas. Pues con estas piezas se hacen eh, depósitos todo lo grande que queramos. Mirad, allá abajo también tenemos una parte abierta. Ahí... ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste la historia? La historia consiste en que se van apilando los módulos arriba, abajo, arriba, abajo, vas formando el depósito y este depósito sirve para varias cosas. En este caso, que tenemos un, un, un terreno que no es muy... que no es drenante, lo vamos a utilizar como depósito de acumulación de agua. Incluso de, depósito de tormenta se podría utilizar. De manera que este depósito, todos estos alveolos que se ven por aquí, van Va llegándole el, el agua en caso de que no estuviera cubierto, como vamos a ver. Nosotros realmente lo que vamos a hacer va a ser embocar, como vemos allí, vamos a embocar los desagües de este, ahí, los desagües y allí también. A ver, ahí. Los desagües de esta urbanización que estamos preparando van a ir metidos en este depósito y este depósito va a ir acumulando agua y luego lo vamos a sacar con una bomba hacia el exterior. Y además como no tenemos bastante con un depósito de 35.000 litros, pues se han hecho otros depósitos más para allá. Ahora, ahora os los enseñaré. En este caso, como veis allá al fondo, tenemos preparado una capa de geotextil, luego una capa de impermeabilización y otra capa de geotextil, porque ahora este depósito lo que se va a hacer va a ser envolverlo con esta impermeabilización para que el agua se quede contenida dentro y la podamos o bien bombear al exterior, o bien utilizarlo como, como, como depósito de pluviales para poder reutilizar el agua dentro de la parcela para jardinería o para lo que queramos. ¿Vale? En otro caso, si el terreno que tuviéramos fuera un, un terreno que pudiera drenar, se podría utilizar como pozo de drenaje. De manera que las aguas podrían llegar aquí y esto no se impermeabilizaría ni con, con estas telas ni nada, simplemente se pondría un geotextil para evitar que las tierras eh, embozaran eh, todos los conductos estos. Entonces, lo que se haría sería tirar las aguas dentro de este depósito y poco a poco iría filtrando hacia el terreno. De manera que lo que hace es que las trombas de agua las acumula y las lleva al terreno poco a poco a una velocidad que el terreno sí que pueda absorberlas. ¿vale? Entonces, esta es la principal función. A mí me, me ha encantado porque en alguna obra que llevo hemos tenido que hacer verdaderos inventos para poder meter depósitos varios depósitos con polietileno y dejar espacios abiertos o de hacer depósitos in situ impermeabilizando paredes y todo esto cuando con este sistema realmente mmm, no necesitaríamos ni haber llevado transportes ni nada entonces, en esta obra tenemos este depósito que es de 35.000 litros que va a ir conectado por esta zanja con este otro depósito vamos a verlo que también es de 35 litros. Abajo también está preparada ya la lámina impermeabilizante y todo eso. Ahora lo levantarán, solaparán y lo, y lo envolverán todo. Como vamos a ver con el tercero de los depósitos, veis aquí está la boca donde vamos a conectar el depósito anterior que viene de allí. Conectamos aquí que está a un nivel inferior y al estar a un nivel inferior podremos conectar otras casas que van bajando de nivel. Vale. Aquí tenemos una boca de inspección. Por esta boca de inspección se pueden meter eh, cámaras para inspeccionar por dentro y todo eso. Tenemos módulos que llevan bocas de conexión tanto para sacar agua como para meterla. Por ejemplo, por unos se puede entrar el agua de las, de las diferentes canalizaciones que vienen de las viviendas o de las canales de recogida de pluviales, de las terrazas y todo eso. Y luego tenemos otros de conexión en aquellos puntos y allí también tenemos otro a ver, allí tenemos otro, en los que conectaremos a la red de evacuación, en este caso, porque en este caso, de momento, no se va a hacer el reprovechamiento que se está estudiando. Y después de este depósito, aquí tenemos, allá abajo, tenemos el conducto que conectará con este, a ver, con este tercer depósito, que este ya sí que está preparado, a ver si puedo, si puedo enseñaroslo, porque como tenemos preparada la, la seguridad de la, de la excavación, vale este ya lo tenemos cubierto con mirad aquí se ve ese que es un poquito más azul es la impermeabilización y encima debajo de la impermeabilización lleva una lámina un geotextil la impermeabilización y luego otra lámina geotextil en la parte superior y ahora ya simplemente se rellena con tierras y ya está eh, aparte es súper resistente de manera que si necesitáramos pasar vehículos por encima no habría ningún tipo de problema porque se, se puede hormigonar encima y con una pequeña capa de hormigón ya podíamos pasar vehículos por la parte superior sin ningún problema. Así que esto es, esto es la historia. Y simplemente con estos, con estos módulos, ya veis. Los módulos, como veis, tienen perforaciones en el fondo y luego tienen toda esta parte libre. De manera que el agua se mete dentro y luego tiene unas tapas en los laterales que hacen que el agua pues, vaya saliendo ...a una velocidad tal que podamos absorber... ...que pueda acumular agua... ...en caso de que no esté imprimizado, ...podemos acumular el agua... y e ir soltándola poco a poco... ...o podemos lo ...como hemos hecho nosotros... Y, ...y... tener un depósito... ...un depósito como tal... Eh, ...así que ya... ...olvidaros de... ...depósitos gigantescos que... ...se... ...tienen que transportar... ...y todo eso... ...porque con esto... ...con este sistema... ...lo tenemos solucionado... ...así que nada... ...¿qué os ha parecido? ...el... ¿Qué os ha parecido el sistema? Contádmelo en los comentarios. Eh, podéis ver esto en YouTube, lo podéis ver en Instagram, seguidme en todas las redes. Y sobre todo, por si no lo conocéis, acordaros que tengo un podcast con mi amigo Antonio Verdún que se llama Comunicarc. Comunicarc.com. podéis encontrarlo. Y es un podcast de construcción que también es muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.